¡Uy, yo! uy, uy, uy Están 800. 800! loco, qué pasó! ¡Qué un pasó! Un poner pero... un callejón! Ahí viene algo a mí! ¡Ay, está! a recogerlo de nadie. ¡No, no, hay no! ¡Ay, no! ay no no, ayuda, ayuda! ayuda. ¡Tengo ah. miedo! ¿Tengo ¿Eh? Ahora sí. Está en el mismo. el de las zonas? Exacto, pero ahora... Ah, no, ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oy oh, Mico! ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Me estás dando ahora cuenta sí. que no se mueren tan fácil ya estos zombies, sabes? Tienes que dispararle más rápido a la cabeza. Un momento, le voy a dar la adrenalina. Es que estamos. A ver qué es esto de acá. Una. No mano, no mano, no mano, no mano, no mano, no mano, no mano, no mano, no mano. Mira, aquí hay una luz, no sé si funcione. No. Eh, loco, loco, loco. Pero corre más que os Bolt Tú corre, tú corre. Esto está horrible. Salimos al callejón y fuimos a la izquierda o a la derecha. Mira aquí hay un mapa, aquí hay un mapa ¿Dónde hay un mapa? Aquí conmigo <risa> sí. Antes de empezar el video quiero recordarles que estamos haciendo transmisiones en Twitch eh, Los lunes, miércoles y viernes Entonces ¿qué esperan, vayan allá y denle follow al canal de Twitch Que está en la descripción, entonces vayan a ello y... Ah, y por cierto, comenten para hacer la meta del mes 30 vistas por video y dos comentarios mínimo por video Entonces comenten, comenten, comenten, x X Sí, sí, sí, es okay. el... No, es el mismo, es el mismo. Ok, estamos, allá, okay, estamos arriba. Okay. Mira, aquí está el refugio, aquí está el refugio. Acá está el refugio. Ok, el colegio es el refugio. Muy bien, momento. Pero hay más cruces, si te das cuenta. Hay más cruces, entonces solo podemos ir al colegio y a los callejones. Exacto. Por lo tanto, ¿Pedemos... por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, momento. Quiero que sí, tenemos que buscar otra vez ves tal vez. No sé, eh, aquí no estoy tan seguro. Realmente. ¡Bomba! No, no ¡Bomba vida. va! ¡Al lado Akbar! yo tengo! Cargando. Okay. Bueno, y, eh, eh, vamos ahora todo recto, todo recto. ¿todio? Ok. Un momento, le voy, le voy a sacar una raro? nueva foto. Vamos vamos a actualizar el mapa, cúbreme. Exacto, te cubro. Mira, que en, es, en ese momento sí es necesario estar unidos, porque sí. cualquier zombie de la nada nos puede matar enseguida, ¿sabes? Estamos sacando a bajar ¡Hala! Se cayó ese puente, ¿ya viste cómo está el final de, de este, esta sí, calle? Sí. ahí es donde conseguí el botiquín. ¡Hala! ¡Qué chido ha se ve esto! Aquí tendría que haber Ay. una calle cerrada ahora. Siento que Luis ¿Y? lo hubiéramos <risa> matado. Ok, calle cerrada y callejón. Calle cerrada y callejón. ¡Oh, oh, oh, oh, oh. Eh, A ver, ahí. se escucha algo, ¿eh? Se escucha algo. Vamos a avanzar todo oh. recto por el callejón. ¿Por dónde venimos, de hecho, no? Sí, por donde venimos. El hunter tiene Luis. Ya se murió Luis. Por Luis <risa> Mira, lo, lo, hubiéramos, lo hubiéramos matado cuando llegamos al refugio para que cuando empezara otra vez el mapa ya estuviera otra vez el personaje, ¿sabes? Ya con tiempo eh, de vida. <risa> bueno, sí lo pudimos haber hecho, pero. Pero pues no lo pensamos, eh. ¿sabes? Pistol, arma! ¡Uy, Uy, uy, uy. Oh, oh, oh, oh, oh. Ah. Oh, oh. Son 80. Ah, cúbranse, de esquina, en la esquina, en la esquina, en la esquina. Ayuda. Oh no, no, no, no, no, no, no. Sí. Loco, loco, loco, loco. Uh. Ayuda. Ahí está, ahí está. Uy, uy, uy. Uh, uh. Uh, buenísimo. Uy. Ok, sigamos sigamos a la siguiente calle, que está ah, claustrada. Ay, Macaco, Macaco, cuidado, Macaco. Buenísima. Ahí, ahí está, vamos a alejarnos, vamos a alejarnos un poco de acá de esta zona está tensa la cosa eh. ¿Y vamos a mira well we sell boxes nosotros llevamos eh, eh, cajas okay esta calle no la exploramos así que vamos a ver qué hay en esta calle no sé ni en qué calle estamos sabes lo peor mira creo que aquí está el colegio no no no el colegio está más te puedes cargar el mapa no Um, pronto te rescatarán. Recarga. Puede no, ver, puede medir, gente. No, manches! Vamos, tú puedes, bro, tú puedes. Ay, no. Llegó el fin. Ahora que tenemos el mapa bien, ahora que tenemos okay. el mapa, bien, tenemos el mapa bien y. Creo que no hay nada, vamos a ir directo al refugio. ¿Qué sería? Creo la... que no hay que desperdiciar muchas balas, eso estoy pensando ahorita, ¿eh? No hay... no hay eh, opciones. Vayamos si directo al refugio, no sé. Pues... Eh, no, te, no te acerques ahí, ya listo. No, no, no hay que... Eh, nada, no tenemos una escopeta para matarla, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¡Hay otra! Es ¡Mira! ¡Eh! agarra agárrala! Yo yo ya tengo una, tengo una. ¡Yo también tengo una! Pues... bueno, está algo ¡Ahí! Ok, ya se... Ya pasamos no la segunda feliz, calle ¿Por qué soy está muy lejos? ¿Qué el colegio ahora mismo? Zoe está muy lejos, eh No sé Déjala ser feliz <risa> ¿Convirtiéndose en un zombie? ¿Cómo? ¿Convirtiéndose en un zombie a futuro? Bueno, sí Porque si no, no creo que sí. le quede demasiado sí, sí. de vida, ¿sabes? Sí, la hace feliz? ¿Eh? Si eso la hace ser <risa> feliz, ser un zombie, que sea un zombie. Mira... Eso es cierto <risa> eh, bueno, llegamos al colegio, pero está, hay un poco de toxicidad, como la relación que tienes con ella, nada mentira. Uy. Esto se parece. Oh, comenzó, me comenzó a tener el oído. Ah. Oh. <risa> Enfermería, botiquín. Qué buena. Hay dos botiquines. Okay. Ay, dios mío, ay, dios mío, ay, dios mío. Por acá ya no se puede pasar. ¡Lululululul! ¿Acá tampoco? ¡Uy! ¡Cúbranse! ¡A cubiertos! ¡Métanse al cuarto! ¡No, ¡No, no, no! ¡Recarga! ¡Uy! Eh, me quedan pocas balas, eh. A mí me quedan 79 cartuchos. Ahora. creo. bueno. Solo se puede ir hasta, hasta, hasta aquí, así que. Mira. Sí, eh, una... hay, escucho ruidos hay raros Hay un boomer, hay un boomer Espérate. Un gordo, como tú le dices <risa> no, oh, Ahorita sí. me curo, ahorita me curo, ahorita me curo Ahí está, ahorita me voy a curar ¿Está cagando? Me espera, debo... Curar. Ah, no, no, no está Ah, sí estaba cagando, Luis Sí, sí uh. Mira que... Ya, simplemente desde el principio ya usé como unos 30 botiquines, ¿sabes? <risa> hay una ametralladora con, con silenciador Oh ¡Por aquí tenemos eh. armas! Eso, eso nos puede servir para no alertar a los zombies, ¿sabes? ¡Ay, uy, ¿Qué es esto? ¡Ay! Se ponen agresivos, eh. Mira, esto se parece perfecto a la. Mira, vamos al sótano. ¡Oh! No mano, el sótano se da miedo. No, me, me curo, me juro. Ah, no. <risa> cúrate, cúrate, cúrate. Que ahí vienen todos. Hay un hunter. ¿Cómo, cómo se activa, loco? Yo lo activé, no. ¿Cómo se activa? Aprenante. Dispararon, ¿no? Creo que nos faltan objetos para.. ¡Oh! O sea, para ti, ¿qué sería lo peor? O sea, en una situación de terror, ¿qué es lo, para ti lo peor? Lo más terrorífico. ¿Qué que te, no sé, te gustaría...? Bueno, no sé si te gustaría que te sucediera, pero... Imagínate que... Te ¿Qué, ¿Qué sería lo peor? Que, de tener una situación algo parecida a esta. Sí. Eh, algo de temor sería que ver a personas, ¿sabes? Así como personas... Eh, eh, que se acercaran o así como, como si fueran reales, o sea, si es un fantasma y se manifiesta así realmente, así en 3D y todos Creo que ahí tal vez sí me espantaría, ¿sabes? ¿Sabes? Molotov, esto es una mano. ¿Quieres una mano sí. para comer? ¡Una moneda! Es una moneda, ¿ya qué? viste? Pero. Si usas un botel en esta mano, sacate el Google Traductor, sacate el Google Traductor. <risas> ¿Qué? ¿Qué ¡Uy! Uy uy, uy, ¡Uy! ¡Uy! ¡No lo no, manches! ¡Cuidado, ¡El fuego lo, lo estamos quemando, nos estamos quemando! Me, eh, ¡Bomba va! Me quemo, me quemo, me no sé, me estoy verde. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Yo también estoy verde. ¡Ay, perdón, te disparé pensando que era un zombie. Chicos, las drogas son malas, no se droguen, por favor. <risa> A ver, hay que, hay que buscar algo para usar con esa mano. ¿Sí? El tema ¿Sí? es que... Estoy tocando el piano? Oh, pero van a llamar a los zombies, ¿no? Sí, mira, te llamamos a los zombies, no, no, no, no, no. <ríe> Fue Una Creo mala idea. Iba. Fue una mala ah, no. idea. Al sótano. Oh, sí es cierto. A ver. ¿Es... Active okay, algo, eh. Muerto. ¿Es que, ¿cómo se activa esto? ¡Oh! Ahí... ¡Yo lo activé! ¡Lo activé! ¿Sí? ¡LOL! ¡Cierran la puerta! <ríe> la ¡Que vienen! Ok, entonces va a haber luz. Ya va a haber luz. Ok. Prepárate para lo peor. La puerta nos va a proteger. Y soy vas, y Luis tengo también. Hermano, el... eh. Yo tengo una a explosiva. Ver, ver. Mira, no, lo están protegiendo. Me tiro tí? la granada y tú cierras la puerta, ok. Sí. ¿Va, va? que va? Mientras que no falle. Ah, exacto. No, mira, creo que aquí ya. A ver, voy a subir. Mira, la ventaja de tener de tener una ametralladora, ¿eh? Qué bueno que las encontramos. ¡Oh, te sigo, te sigo, te sigo! ¡Ah, no, mano! ¡No, mano! ¡No, mano! ¡No, mano! ¡Hola, hola! ¡Soy! ¡Ven para abajo! ¿Por qué no bajas hoy? Vamos a cerrar la puerta. Si es que tío. Tío. ¡Qué, qué pez te transportó. muy épico.